Como siempre, está yendo todas las informaciones importantes en nuestro portal de Telenor, pero hoy es jueves. Este top five se lo voy a dedicar a dos personas: a mi amigo Jaime Rodríguez, de Casa Rodríguez, que es, que es loco con ese tipo de, de temas, y a mi amigo Luigi, allá en Nueva York, en Brooklyn, Yo de Brooklyn, Show. Ustedes hablamos sobre, sobre César Abusador y el narcotráfico. Yo una vez vine aquí y dije cuáles fueron los top five de la familia de narcotráfico que ayudaron a perjudicar un poquito, pero. En esta semana, no en esta semana, sino en este mes, en Netflix se estrenó una película sumamente importante, que para mí, yo la considero la mejor del año. Muchos dicen que Jonker, para mí no es el Junker, para mí es el irlandés. Sin duda es para mí la mejor película del año, para mí. Tres, tres horas basada en hechos reales, es increíble. Y entonces, después de ver esa película, que quiero volver a repetirla, que la quiero volver a ver este fin de semana obligado. Tengo que volver a verla. Me encantó demasiado. Imagínate, tú estás con tres actores tan grandes, está Robert De Niro, está el Pacino, o sea, tan y para como uno de los que mejores ha, ha hecho películas en ese tipo de que es Martin. Así que sin duda esta película irlandés que está en Netflix tiene tres horas, muy importante. Pero que por después de la película yo saqué eh, un tofá de personas que no tienen una fama muy grande, pero cuando tienen una, O sea, cuando le ha dado su fama. La gente lo reconoce porque siempre son personas incógnitas. Y hablamos del sicario. El sicario es una persona, por favor, todavía la foto no. El sicario es una persona, para que la gente entienda, es una persona que le paga al narcotraficante para que asesine personas. Entonces, en la historia del narcotráfico han pasado sicarios muy famosos. Y por eso, este Tofa, en la película que habla sobre eso, es para que usted vaya entendiendo los sicarios, los cinco sicarios más famosos, en mi entender, ¿Qué ha pasado? Vamos con el número 5. Esa persona que usted tiene uno 5 era el lugarteniente teniente de, de Pablo Emilio Escobar, eh, perdón, del Chapo Guzmán. A esa persona se le, se le conoce, eh, tengo aquí el, eh, el nombre, mira, mira, ok, ahí está. Eh, ¿sigan hay, ¿Puedo ver otra fotografía? Creo que tiene el nombre. Sí, ok. Para ver el nombre de esta persona. De. Ok. Ok, okay ahí estamos la Bueno, antes de que el nombre se me fue, mientras buscan el nombre, te voy a hablar una reseña sobre la persona. Esta persona es el lugar teniente de, de los sicarios de Escobo, de Perdón. Del Chapo. Una de las personas que siempre estuvo al lado del Chapo en los últimos 15 años. Eh. También fue apresado junto con el Chapo en el momento del apresamiento. Y todo el mundo lo eh, hemos he mencionado. Él se llama el Cholo, el Cholo Iván. El Cholo Iván es uno de los sicarios más famosos luego de la captura. Antes era una persona sumamente desconocida eh, en el sentido en el mundo, en, en los medios de comunicación eh, y todo eso. Pero el Cholo, el Cholo Iván, es uno de los sicarios más famoso y está en la posición número 5, eh, hizo varios atentados, eh, hacía hizo varios eh, ejecuciones según un periódico de Univision, según una información que leí en Univision, el Cholo y fue también era de, lo que más, o sea, de los más buscados en, en México y Estados Unidos, estaba entre los 20 más buscados de los criminales, el Cholo tenía... Eh, la parte operacional, no solamente de, trapo, de transporte de, de mercancías, y también tenía una, una, un protagonismo de las personas que tenían conflicto con ese cartel. Así que como sicario, el Cholo está en la posición número 5. En la posición número 4, para que las personas entiendan, hay una novela que se llama, eh, se llama Wilber Alerio Valera, alias El Jabón. pero qué pasa las personas no lo conocen a él por ese sobrenombre, porque en la serie le cambiaron el nombre. Y se hizo sumamente famoso. Aunque él fue un narcotraficante, al principio no era narcotraficante, porque él era parte del sicariato de los, de los del cartel de Cali y carteles que eran en contra de Pablo Escobar. Hablamos del que le dicen en la, en la serie es conocido como el cabo. ¿Está viendo la foto ahí del cabito? Es el cabito, el de al lado es el verdadero cabito, pero en cierto modo se llamaba Wilmer se llamaba wilmer fue muerto, en la serie del, El cartel de los sapos 2, ustedes pueden saber un poquito más sobre la vida de él, que ahí te lo dice claro, no se lleven de la, de la serie esa de, de El Señor de los Cielos, eso es un disparate, no dice nada pero eh, la, la serie del, chap, del cartel de los sapos 2 te habla muy bien de la vida de él, él en la parte 1, él empezó como sicario de Don Oscar, personas y narcotraficantes que eran de ese cartel o sea que el que le dicen el cabito, el que la persona del cabito eh, murió no hace tanto, o sea, hace poco, el mismo, el mismo que hizo el papel de él dijo que lo más difícil de él fue hacer el papel de él mientras él estaba vivo. O sea, fue sumamente difícil. Es el que le dicen el cabito. Se llamaba Wilmer, pongan la foto anterior para poner el nombre completo con todo y apellido. Se llama Wilmer, se llama El Jabao, El Jabao, no El Cabito era, sino El Jabao. Vamos con el número 3. Este es sumamente conocido, todos lo conocen. Él es el Popeye. ¿Quién no conoce el Popeye? Popeye se hizo sumamente famoso. Es de los únicos, de los pocos sicarios de Pablo Escobar que quedan vivos. Popeye era uno de los cabecillas de los sicariatos de Pablo Escobar. Él dijo una cifra de las personas que mató, y tú lo escuchas de la manera tan normal como él habla, pero fue muchas personas que Popeye mató. Fue liberado, luego fue apresado de nuevo, creo que fue por la boda de activos, creo que esta vez fue de nuevo apresado. Él le ha pedido perdón a las personas que él cometió errores, o sea, que, él, que a la familia que él le... Entonces, no, en la novela le cambiaron el marino, decían el marino, en la, en la novela le pusieron el nombre el marino. Pero él se llamaba Popeye. Hay una historia interesante que la misma serie lo dice, que él estaba enamorado de una que era amante de Pablo, y cuando Pablo se enteró, él mandó a que él mismo la matara. Y así mismo fue. Y él cuenta eso con uno de, de, de los episodios más grandes. Porque el tipo tenía una admiración tanta de Pablo que estaba por encima del amor que le tenía a, a, su, a su pareja. Vamos ahora con el número dos, que es el sicario más importante de Pablo Cobar. Era el sicario más importante de Pablo Cobar. A que le decían el, el chiling, él se llamaba... el eh, que tengo que tener que tenía el nombre de él, eh, él esta persona, él se llama Pinina en la serie le pusieron el chili pero en su vida real esa es la persona verdadera se llamaba Pinina, Pinina era el jefe de los, de, de los sicarios de Pablo Escobar el mismo Popeye hablaba algunas anécdotas y la admiración que tenía Pablo y él tenía hacia Pinina porque Pinina era el que ustedes vieron en la serie, tenía ese ese, ese, ese, ese acercamiento hacia Pablo cuando lo mató el bloque de búsqueda de los, de los Pepe, que, que, que terminó con la vida de él en un apartamento, eh, Pablo Escobar se para vengarse y e hizo varios atentados. Porque, sin duda, esa persona, el Pinina, eh, que hace el papel del chilling en la serie, es uno de los sicarios más famosos por la, por la misma serie de Patrón del Mar. La gente... La gente el, el, era, yo creo que escuché hasta delincuentes y personas que han sido apresadas, que se han puesto de apodo, el mismo apodo de, de, de la serie, que del Pinina, porque no es el Pinina, ellos se ponen el Chile. Así debe pasar. Así que Pinina es uno de los sicarios más famosos, es uno de los sicarios, el segundo sicario más famoso. Ahora vamos con el sicario más famoso actualmente, porque la serie salió en Estados Unidos, todo el mundo habla de él, y ese, y ese ya, y es... Y es el del irlandés, el irlandés, lo de la serie del irlandés. Ese señor mm, es tan famoso en sentido de sicariato en Estados Unidos, más ahora después de la película, porque en, aunque nosotros en América Latina no, lo, no, no escuchamos mucho de él, pero en Estados Unidos sí, porque en Estados Unidos hubo un político en los 70 que era más famoso que Elvis Presley, que se llamaba, el que está al lado, eh, se me fue el nombre de, de, de, de la persona, el que era sindicalista fue asesinado y fue desaparecido su cadáver. O sea que eh, Jimmy Cofax, ese político llamado Jimmy Cofax, es uno de los políticos que lo mataron, que era presidente sindical, que era amigo del tipo, no puedo contarle muchas cosas porque tiene que ver la película para que lo entiendan. Jimmy Cofax fue uno de los cadáveres más desaparecidos de Estados Unidos, más famosos. Entonces, ¿quién, quién lo mató? Uh -huh. Esa persona que en la serie te relata eh, que lo encarna el actorazo, eh, el señor, eh, que, que lo, este, este señor lo encarna de una manera bestial, o sea, eh, lo hace de versión joven, versión vieja. O sea, ese es un. Robert De Niro hace un papel increíble haciendo el papel del irlandés. El irlandés es ahora mismo el sicario más famoso después de la película, sin duda. hay que ver esa película porque ustedes puedan apreciar de, de cómo ese tipo. Se hizo famoso y no solamente se ha hecho famoso por el papel, sino porque se tiene entendido que el irlandés murió y nunca dijo, o sea, nunca fue juzgado por ninguno de los asesinatos que él mató. O sea, el tipo mató tantas personas que en la película, él cogía las armas todos los días y le tiraba al río. Una diferente. Así que estos son los sicarios eh, más reconocidos. Eh, les recomiendo que vean El Patrón del Mal, para que puedan ver un poquito más, les recomiendo que vean El cartel de los Sapos, la serie de Chapo, que también te puedo hablar un poquito del, del sicario de, de, de Chapo, y la, serie, y la película que tiene tres horas, tiene tres horas, del irlandés, donde presenta para mí el sicario más bestial frío, que tiene el que tuvo el narcotráfico y que tuvo la mafia así que nada esto fue mi top 5 de hoy así que espero que les guste suscríbase a nuestro canal den la campanita denle like y continuemos más con el toque de mediodía.